diputados, como era de esperarse, pues defienden su excesión de autos con un ataque a los empresarios. Varios diputados utilizaron la sesión de ayer del cuerpo legislativo para alegar que la revelación del multimillonario beneficio que gozan para la importación de vehículos responde a una componenda o un complot del sector empresarial, el cual aseguran recurre a este tipo de acciones cuando se acerca a alguna reforma fiscal. Los diputados Aquilino Serrata, Tobías Crespo y Julito Fulcar, hermano, del ministro de Educación Roberto Fulcán, asumieron la defensa al alegar que hay sectores que buscan desprestigiar a los representantes del Congreso Nacional con el tema de las exoneraciones de vehículos de motor, por el cual el Estado durante los últimos 11 años ha dejado de recibir 2.649.8 millones en impuestos. Los diputados reaccionaron ante un reportaje amplio publicado el pasado lunes por diferentes periódicos con el título Exoneración de vehículos a legisladores, un costo privilegio que pasó a negocio. Ese reportaje fue completamente una iniciativa del equipo laboral de un periódico. Ellos alegan que es un guión orquestado. Aquilino Cerrata, de la Fuerza del Pueblo, fue el primero en agotar su turno durante la sesión ordinaria, aunque favoreció que la ley 5797 sea eliminada. Reconoció que él ha recibido seis exoneraciones de vehículos. El diputado argumentó que se trata de un guión orquestado por el sector empresarial. El hecho de que se hayan publicado detalles sobre las exoneraciones de vehículos otorgadas a los legisladores que él encabeza. Visiblemente molesto, Cerrata dijo, ahora bien, hay otros sectores que reciben exoneraciones, por ejemplo, el sector judicial, cuerpo diplomático completo, fiscales, jueces generales, coroneles y otros más criticó que aquí hasta los funcionarios de tercera categoría tienen un vehículo asignado para ellos, para su esposa, hasta para llevar los perros al veterinario, como decía Roberto <risa> hace unas semanas. Argumentó que los congresistas son conejillos de indias del sector empresarial y que cada vez que quieren tumbar alguna reforma o ley, utilizan un tema que, que los legisladores, queda a su entender que eso tiene que terminarse. Bueno, los diputados alegan que... Esto es un boicot que quieren hacer los empresarios, puesto que se había anunciado una presunta reforma fiscal, entonces ellos alegan que eso es una manera de ellos defenderse de la misma, una forma de chantajear, a los legisladores también alegan que si que todos los, los funcionarios, ya sean de primera, segunda o tercera categoría, tienen varios beneficios, además de vehículos asignados para ellos, sus esposas y también hasta para llevarlos al veterinario. Mira, eh, eh, policías, eh, entre muchas entre eh, muchos otros beneficios, yo pienso que se deben de, que se deben de eliminar. Estamos hablando de 6,248 millones que ha dejado de recibir el país en impuestos gracias a todos esos, estos privilegios. Yo creo que ya los legisladores le pagan por lo que hacen y le pagan bien. Mira, mira lo que pasa debemos como corregir un poco mira mira lo que pasa con los diputados eh, hay una mala cultura y costumbre eh, de los eh, congresistas que creen que van a servirse del pueblo no usted va a servir usted va a abogar por aquellos que no tienen voz usted va a regular a proponer a fiscalizar al Congreso recuerden que ustedes son uno de los poderes del estado Ustedes son el poder legislativo. Usted está por encima del presidente de la república. Parece que ustedes no eh, desconocen eso. O sea, usted está independiente. Ustedes son independientes. Ustedes los congresistas. Ahora bien, la mala práctica que se venía haciendo, hay que cortarla. ¿Qué hizo el presidente Luis Abinader? Que lo felicito. Los primeros decretos que él dijo fue, eso de escolta, de, de, de, de, de, de andar con tres, cuatro vehículos... Se lo quitó a todo el mundo, incluyendo diputados y senadores. ¿Quiénes pueden tener escorta? Bueno, el presidente de la República, la vicepresidenta de la República, el presidente de, de, de, de, de, de, de, del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y el, eh, eh, el jefe de Estado Mayor. ¿Ya? Pero antes en este país cualquier general Vos tenías 10 guaremates, chofer y una avanzada. Pero eso no puede ser. De que, de que un general. Ah, no, que yo voy para Panagua y usted veía tres carros, eh, tres Jeep talante y, y cuatro Jeep talante, y dos motores, como fuera un presidente, con una escolta. Pero encima de eso, los diputados y senadores, los que tienen un negocio con las exoneraciones. Exactamente. Se está convertido en un. Exactamente. Un que llega a contraste por el lío que hay en Estados Unidos de que agarran una mafia ¿eh? de dominicanos, lamentablemente. Uh -huh. Qué pena, ¿eh? Mandando vehículos de lujo para acá. Recuerda, Roberto, que hace año y medio, si no me equivoco, la diputada Farid de se vio envuelta en un escándalo por esto mismo de las exoneraciones. Claro, porque una porque... cosa es con guitarra y otra con violín. Una cosa es yo sentado aquí decir a boca llena, yo voy a renunciar a mi exoneración. ¡Ah! Cuando a usted lo agarra eh, un, eh, un empresario, un artista y quiere traer vehículos de lujo como lo hay en este país Aquí andan los vehículos de lujo a patar en este país, este país parece Dubái Aquí hay un contraste grande en este país entre la pobreza y la riqueza Usted va a la capital ¿eh? y usted en cualquier esquina se, se topa con vehículos que todavía no se han fabricado Sí, ¿usted cómo? Es que no se... Sí, porque son vehículos mandados a hacer sí, personalizados. Personalizado. Ya aquí en las calles de República Dominicana andan vehículos del año 2022, pero tu señor sí. personalizados, la piel, los aros, de, de todo. Y ustedes saben cómo se logran esos vehículos, traer. Ustedes saben cómo. Eh, con exoneraciones. ¿Y qué pasa con las exoneraciones? Lo que tú dijiste. El Estado vendido. deja de percibir cientos miles de millones de pesos por impuestos de importar. Ah, pero si ese es bueno. Entonces, ¿las exoneraciones para qué existen, amigos eh, congresistas? Oigan bien, ¿para qué existen las exoneraciones desde los tiempos de Balaguer? Es para que un diputado, un senador, tenga el privilegio de tener un vehículo decente, y que pueda comprar un vehículo y traerlo, y, y que esté exento de impuestos, porque antes no habían tantas importaciones de vehículos, ni habían tantos representantes del vehículos en el país. Pero aquí eso debería de quitarse de la exoneración, quitarse. Porque aquí hay muchas empresas ya que venden vehículos buenos, y un diputado no tiene que tener un vehículo de lujo. Hay vehículos de un millón de pesos, jipeta de un millón de pesos, cómoda, cero milla. ¿Por qué hay que tener un vehículo de 20 millones de pesos? Roberto, ¿Y qué es esto? para mi sorpresa, yo visité el Congreso en tres ocasiones. Ah, yo pensé que era tu amigo que tenía una... No, para mi sorpresa, yo visité el Congreso en reiteradas ocasiones y no todos los vehículos son de lujo. Yo vi muchos Sonata en el Congreso y muchos vehículos atrasados. Y, ¿Y que sí, atrasado. Para, tú viste Sonata en el parqueo. De los diputados. No, ya. no, sí. nega, negativo Positivo, Roberto. Negativo, positivo. Negativo, confirmado pues por estos no, ojos que se van a poner en los mutantes. Negativo. Esos vehículos no son Y no los estoy defendiendo. No, no, es ¿Y que, que son, y no los estoy defendiendo. Que me llame aquí un Y con... yo me sorprendí, Pero, pregunté perdón, y que me dijeron que llame un... que me llame un diputado que ande un sonado. ¿Y de quiénes son Roberto ¿Quién? Secretaria. No, Roberto. Chofer, yo me sorprendí. Yo pregunté. Lo que en el Congreso. Pregunté ¿Lo que y limpia? me dijeron, mira, ese, ese un ese, ese vehículo y ese es el diputado. Recuerda, Roberto, que hay diputados eh, que llegan. No, ah, espérate, tú me <risa> estás hablando de diputados que llegaron hoy. Por ejemplo. No, claro que no, te voy a hablar. Dorina, de Dorina, exactamente. Dorina tenía sonata. La diputada del PRM. No, de la Dorina Provincial. tiene una rafor. Sí, pero. Eh, eh, llegó con la... Sí, yo tenía Rafa de no, Blanca. Sí. ¿Tú vas a ver ahorita? No, no, no. no Roberto, pues, Roberto ¿quién? No, no, no, no. ¿Quién? No, ahora, no, no, no, no, yo quisiera... No, no, yo entiendo, yo entiendo. No ¿Sí? es discriminando. En la parte de los, de los sonatos un vehículo, porque también puede ser gusto. Pero yo entiendo. ¿Qué claro, ahora, que ve el año de Sonata. No, eran Sonata Sonata ¿sí? y, y, y 20. No, pues sí, está bien. Pero no es 2010. Un solo está ahí, lo que cuesta son 200, pero, dos, no, 300 pero mil pero pesos. Que el, el N20 que tiene problemas. El n Ese, Ese mismo que era. El N20. N20, ¿qué y pasa? 20, eso y 20, eso 20, es de los chinos, ¿qué pasa? Provemos. No, yo no estoy todo. mal. No, ¿Qué mira, pasa? Mira, mira. No es discriminado, pero es que el, el congresista. No, porque, oye, no, yo lo que entiendo. No, no, yo lo que entiendo. Eso fue el primer mes. Ah, pero dime así. Porque vamos por parte. No, Roberto. Primero, ojalá que me llame un congresista que me diga, no, yo tengo un Sonata N20, para decirle ahí mismo, usted, usted no tiene calidad moral para ser congresista. ¿Sabe por qué? Porque ¿Es no quiere malgastar el dinero? No. ¿Sabe ¿Oye, por o qué? tiene deudas? No, no, no, ¿Llegó con deudas no, al Congreso? No, no, no, perdón, perdón, perdón, vamos por parte, ¿eh? Lo primero es, a usted se le da una exoneración para que tenga un vehículo decente, principalmente los congresistas, diputados y senadores que son de provincias, que tienen que estar viajando hacia Santo Domingo prácticamente diario, ¿No? deben andar un vehículo eh, representable y seguro, y, lo que así y para eso es, que le decía ahorita, para eso es la exoneración, para que usted tenga la posibilidad de cambiar su vehículo y tener un vehículo eh, decente y que eh, eh, sea un vehículo verdad que lo proteja en la carretera, una ¿tú ves? Entonces, dos, este dato desde que usted ...es juramentado como diputado o senador... ...el Congreso... ...sea la Cámara de Diputados... ...o la Cámara... De o, o la Cámara eh, ...alta de senadores... ...le entrega un préstamo... ...a 0% ...para que usted resuelva cualquier lío que tenga... ...económico... ...y no entre presionado... ...¿cómo? ...sí... ...que me llamen aquí... ...pero, pero hay un monto estimado... O, ...o dependiendo... ...bueno eso depende de... ...yo supongo de, de que 10, ya 12, 12, esas personas... De, de, que cuando. Sí, ese... ...sí... ...para que... ...porque oye qué pasa... Se supone que tú llegas al Congreso para servir, ¿quién? Usted llega al Congreso para servir, y como usted es un funcionario público que va a servir a su pueblo, a su nación, a su país, el Estado, o sea, el Estado tiene que agarrar y decirle, venga, para que usted no vaya forzado, vea, ahí está ese préstamo. Para que se limpie. No para que se limpie, para que no llegue a, a, con la mente loca y tenga una exoneración, para que se compre un vehículo, no para que haga negocio con esa exoneración, que es diferente. Y eso lo sabemos. Y ojalá que ya Pueden llamar y poner el teléfono ahí, 809-725-0505. Es que tenga un Sonata. No, no, no. Quizás ya si para Sonata, que, le entregaron su préstamo, no, no, para para que bueno, nos pero su vehículo bueno, exoneración. No, no, el teléfono es para que nos aclaren si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira. No, no, pero si yo... Si yo, yo estoy en lo correcto, pues yo me puedo me, equivocar. Pero yo entiendo, Roberto, yo entiendo. Al menos que no sea un fenómeno o un <ríe> fenómeno, que salga de una diputación desde la candidatura o desde que está haciendo campaña debe de tener un vehículo web bueno. no, no necesariamente no necesariamente Roberto pero Roberto pero, no. Roberto, pero no sabemos el dinero no, por, no, eso digo, sí, sí, pero, por eso te digo por eso te digo no tiene no, no, que ya no. ahí no podemos porque hay estamos muchas cosas, Roberto, ahora mira. yo lo que te garantizo Roberto ti, para el dinero que tú vas a gastar en campaña sí, pero perdón, y tú no tener algo confortable perdón, para ti ya tí. eso es otra cosa porque tú no sabes lo que tiene cada candidato ahora yo lo que sé que cuando usted llega al Congreso, se le facilita un préstamo, entiendo que a tasa cero, pero aparte de eso, una exoneración, para que usted se compre un vehículo, no, no tiene que ser de lujo, usted se compra un vehículo, un carro, que cueste medio de un millón de pesos. Debe de ser de 2016 en adelante. No, no, pero está bien, pon tú que, de, de, que lo quieras comprar de 2022, no importa, pero hay, hay vehículos que cuestan un millón de pesos en buenas condiciones. Usted está su vehículo y le exoneran los impuestos. Esa exoneración es válida por cinco años. A los cinco años, usted tiene que ya comenzar a pagar los impuestos de ese vehículo. De ese, eh, la placa y todas esas cosas. Entonces, vamos a estar claros con, con, con ese asunto. Eso de que los empresarios, eso no, no, no. Ustedes, los congresistas, deben comenzar a, a predicar con el ejemplo. A predicar con el ejemplo. Mira, a, ayer hablábamos sobre eso. El, el viaje del presidente Luis Abinader, que se va a Estados Unidos una película, él nunca dijo que se fue en, en, en, en Economy Comfort para ahorrarse 200 dólares, él nunca lo dijo ni lo hizo, no sé, no sé si el objetivo era ese ahora, lo que hay que ver oye oigan esto, lo que hay que ver si el presidente antes de ser presidente de la república en qué línea viajaba y en qué clase, si era en primera clase si era en Common, Economy Comfort, que es la línea Delta que ofrece eh, esos asientos, o en cabina principal. Hay otros que no, no tienen primera clase, por ejemplo como Delta, que lo que tiene son eh, asientos más cómodos, más amplios, pero no tienen primera clase. Entonces hay que ver cómo viajaba el presidente antes de ser presidente. Y hay que ver, ahí voy, ahí voy, atención diputados y senadores, sí, a ustedes que me están escuchando. Hay que ver en qué clase viajaban eso, los que pueden viajar, ¿eh? Vamos a aclarar eso. Los diputados y senadores que pueden viajar. No sé si ustedes sabían que hay diputados y senadores que no pueden viajar a algunos países, principalmente a Estados Unidos. No sé si ustedes tienen ese dato. Sí. Que hay diputados y senadores que no pueden viajar a países, sí. incluyendo Estados Unidos, principalmente Estados Una cosa Unidos. No tiene que Entonces, personal con lo que hay que ver... Lo que hay que ver, ¿en qué clase viajaban esos diputados y senadores antes de ser diputados y senadores? Porque me pongo yo como ejemplo. Yo viajo frecuentemente a diferentes partes del mundo en y clase. yo viajo en, clase? en la, no, en la clase, en en, clase en la clase, más económica. Él lo dijo, que si le encuentra en económico, claro. un asiento en lo más remoto del avión, No, que no, no. El menos no si a mí me ponen en la cocina y me van a cobrar 100 dólares, yo me voy en la cocina con, con los sobrecargos, claro, porque yo tengo una política que tú te vas a un avión en primera clase y tú te vas a un avión asentado al lado del baño y van a llegar al mismo tiempo. Y van a salir al mismo tiempo. Mm. ¿Tú ves? Entonces, exactamente. Después que tú de, estás montando un avión, tú te desmontas y cuando tú sales por ahí, Pero las atenciones nadie es, no son diferentes. No, las atenciones al claro. final vienen siendo la misma. Claro, <risa> te dan tu champanillo, el caballá, para un vuelo corto. Ahora, si tú ves un vuelo largo a Europa y además esos vuelos son bastante confortables pero eh, a, a los diputados que lo cojan suave, que lo cojan a cuarta y que se pongan claros con sus asuntos